Amigos, sean bienvenidos a un nuevo avance de obra de nuestro proyecto emblema, el Proyecto Vita. Para el equipo Straton es una gran satisfacción presentar imágenes de una gran jornada de trabajo, paseado de los aligerada del segundo nivel. Como siempre, la fuerza laboral del equipo Straton trabaja de la mano de grandes profesionales, también acompañados de la concretera que siempre nos brinda calidad y seguridad para todo nuestro proceso constructivo. La supervisión de las instalaciones sanitarias, eléctricas y de todo el tema de seguridad está a cargo de la empresa Anco Sur. Es muy importante la seguridad de cada uno de nuestros colaboradores y también de los vecinos. Por tal motivo, colocamos una membrana de seguridad alrededor de todo el perímetro de nuestro proyecto Vita. Con estas imágenes, queremos enviar un enorme saludo para todos nuestros propietarios e inversionistas que confían en el trabajo de la empresa Straton y también en la empresa Ancosur.